Texto extraído de Las Lenguas de Diamante, de Juana de Bargouro. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca, mientras las otras sombras recen, giman o lloren, y bajo tus miradas de siniestro patriarca, las tímidas y tristes en bajo acento oren. Yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje, e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos en el terror, maestros, caronte, yo en tu barca seré como un escándalo, y extenuada de sombra, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo. Espero que os guste.